Este es el caso de Carla Pontigo. Carla Pontigo Luchiotto. Carla Pontigo es una chica que fue asesinada. Se trata de Carla, una joven asesinada... Cuando yo veo a Carla, te puedo decir que Carla tenía un golpe en la cabeza. Las, los, las manos de a, aquí en el cuello, ahí tenía dedos marcados, porque ella era muy blanca y se le notaba cortadas en los hombros, cortadas en los antebrazos, en piernas. Entonces, cuando yo la veo, yo les digo: esto no fue un accidente. Le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba todo, era súper alegre, súper. Yo la veía a futuro pues como ella lo quería, a grandeza, que quería ser grande. Ha sido todo un reto desde el momento en que a Esperanza le niegan acceder a la investigación, que le niegan el poder aportar y pruebas, el poder coadyuvar, que era un derecho de ella. Y se fue sumando eh, que un juez de primera instancia penal determinara que confirma lo, lo que esa investigación manipulada había, había resuelto, que eh, se trataba de un accidente. Se, se busca llegar hasta la corte, se solicita que la corte atraiga el caso y que resuelva. Es así como se logra por fin que alguien escuche a Esperanza. Eh, ahí se exponen las razones, hace un estudio a conciencia la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace un estudio serio eh, de esa averiguación previa, de esa resolución de la, de, del juez de primera instancia que había dicho que había sido un accidente y determina cosas muy importantes. Que la investigación carece de, de perspectiva de género que es una investigación que no está eh, realizada con los estándares internacionales, que es una investigación eh, que evidentemente es manipulada. Obviamente la corte no dice quién es el culpable. La corte lo que ordena es que se haga la investigación de vida con perspectiva de género. ante conflicto de interés de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el juzgado primero de distrito de este estado ordena que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del feminicidio de Carla Pontigo. Se nombra como nuevo vicefiscal al licenciado José Luis Ruiz Contreras. ¿Y quién es esta persona? Es parte de los funcionarios que ordenó la Corte que se investigara su responsabilidad. Entonces allí evidentemente existe un conflicto de intereses, hay otro elemento también, el hermano de este, Julián Ruiz Contreras fue el juez que dictó ese auto de formal prisión por homicidio culposo, es decir, fue el que, el que de una forma u otra eh, convalidó esa mala investigación esa investigación manipulada, esa investigación que por todos lados que querían que fuese, que se quedara en un homicidio culposo. Cuando una Fiscalía General de Justicia de un Estado falla, no hace su trabajo, o existe un conflicto de intereses, como es nuestro caso, ¿a quién acudimos? No hay a quién más acudir más que, que la FGR, la Fiscalía General de la República, pueda traer el caso. Eso, esto es muy importante porque lo que está diciendo es que efectivamente hay un conflicto de intereses que no se puede llevar a, o continuar una investigación como lo ordenó la Corte, imparcial exhaustiva, con perspectiva de género, porque hay un interés por parte del, de la Fiscalía. En el caso de Carla, como otros feminicidios que sabemos que suceden en, en el país, se persisten las deficiencias en las investigaciones penales que existían desde tiempos de Ciudad Juárez. Es decir, estamos en un país en donde se está incrementando los asesinatos de mujeres y los feminicidios de manera alarmante en la última década. Según los propios datos de las fiscalías de justicia, al menos tres de esos diez se investigan en promedio como feminicidios y esto implica un incremento del volumen pero un incremento del volumen que no se acompaña de una investigación adecuada. Entonces estamos creando una suerte de tapón, es decir, cada vez hay más eh, eh, averiguaciones previas por feminicidio, pero como no se les da salida porque no se investigan adecuadamente, pues están acumulando las carpetas. La impunidad da un mensaje terrible, Da un es un mensaje terrible tanto para las personas que pueden cometer, en este caso, un feminicidio, como para las autoridades. Porque el mensaje es que en este país se puede matar a una mujer y no va a pasar nada. Yo estoy en el, en el mecanismo de protección para los, para los defensores de derechos humanos. Yo, yo aquí en su casa, este, empezaba a ver gente rara, extraña, carros, este, gente, este, se me ponían aquí en la puerta. Pero llegó un día, de que yo regresaba del trabajo, hubo un carro que se me echó encima, me quería atropellar, me quería hacer daño, inclusive yo no sabía cómo actuar, yo corría y, y, y él daba vuelta. Fue la agresión más, más directa hacia mí. Por eso yo integro al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, porque también en marchas, en esto que he andado haciendo, he tenido esa clase de atentados. El año pasado tuvimos un acontecimiento con el más chico, me lo golpearon, este, al más grande lo, lo han seguido. Por eso nosotros tenemos esa clase de, de estar en el mecanismo de protección. Y en cuestiones de que el Estado nunca han cumplido con la, las medidas que ha otorgado el mecanismo de protección hacia, donde, hacia nosotros no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no quieren, porque yo salgo muy cara. Yo no me los puse porque quise. A mí me están dando esas medidas porque ahí está mi vida y la, en la que está en, en juego es la vida de mis hijos y la mía, por hacer justicia. En México, si las familias no impulsan el proceso penal, no pasa nada. Las familias investigan, las familias buscan abogadas, las familias hacen diligencias, hacen hasta entrevistas, hacen de mensajeras de las, eh, del sistema de procuración de justicia y además, por todo eso que no deberían hacer. Además, por todo eso, reciben maltrato y en algunos casos, como es el de Esperanza, además reciben amenazas. En México, para las familias de feminicidio, buscar justicia es costoso, económica y emocionalmente, y es peligroso. Que le está ayudando a otras familias, que está llenando esa, esa fortaleza que ella tenía y, y que ver que, que nunca se quedó quieta, que nunca estuvo... Este, ...que yo ya está aquí... ...sino que ella quería más... ...y más... ...y pues ahí está... ...vamos a seguir con más... ...y vamos a seguir con esta lucha... ...y ella sabe que no la voy a dejar... ...¿por qué? porque... ...tanto hemos sido fuertes... ...tanto ella como yo... ...yo creo que... ...que yo tanto estoy orgullosa de ella... ...como yo creo que ella de mí... ...y yo creo que... Es, ...somos el par... <ríe> ...así que somos el par... ...¿verdad Carla?... He <laughs>